Hemos regresado a este cultivo invernal para comprobar la evolución que han sufrido las plantas durante las últimas semanas y también analizar las consecuencias que ha tenido el frío sobre ellas. En los cultivos invernales es conveniente acolchar el suelo con materiales orgánicos como mantillo o algo similar. El mantillo tiene un color oscuro que lo que hace es absorber más calor de tal forma que las raíces tienen mayor temperatura y los nutrientes están más disponibles para las plantas. Toda la parte inferior del invernadero que está a la cara de sur, a la cara de sol, está toda, como podemos observar, recubierta por ventanales. Así se favorece el paso de rayos solares, pero impide el paso de aire frío directamente a las plantas. Existen dispositivos en agricultura que se utilizan para calentar el suelo, como es el caso de los cables térmicos. Estos son unos cables que se entierran debajo de la superficie del suelo de tal forma que lo calientan. Son muy aconsejables para los cultivos invernales de marihuana. Deben ser considerados como cultivos experimentales, ya que no está asegurado que las plantas lleguen a ser cosechadas. Ante nosotros tenemos una manifestación de la mayoría de consecuencias que puede llegar a tener el frío sobre las plantas. Hay ejemplares que, debido a la temperatura tan baja que hay en el suelo, tienen dificultad a la hora de absorber los nutrientes necesarios para producir una floración adecuada. Así podemos comprobar cómo algunos ejemplares florecen de forma muy débil. Cuando las plantas se den en floración y hay descensos bruscos de temperatura, puede provocar que algunos ejemplares, como es este caso, manifiesten flores de macho. Pero son flores de macho estériles, es decir, no producen polen. El frío en el suelo dificulta la absorción de determinados nutrientes, como es el caso del potasio. Aquí tenemos un ejemplo claro de la manifestación de esa falta de potasio en las plantas, como se amoratan tallos y hojas, incluso las flores. Otro tipo de falta de asimilación de nutrientes conlleva a diversas manifestaciones de clorosis en las hojas, e incluso a necrosidades en las puntas. ...el propietario de este cultivo... ...además del abonado de fondo que realizó en su día... ...también ha realizado abonos en superficie... ...con estiércol de caballo... Eh, ...con fertirrigaciones con algas de floración... ...y también ha realizado un inóculo con micorrizas... ...en cuanto a tratamiento de plagas... ...ha realizado tratamientos alternos semanales... ...con purín de ortigas y también con propóleo... ...en cuanto a plagas se refiere... solo cabe destacar la presencia del minador... ...aunque es una plaga más bien estética. El minador lo que hace son galerías en la superficie de las hojas y en este caso tenemos aquí el, el ejemplar, el adulto esta es la crisálida que forman antes de hacerse el imago o adulto A pesar de las inclemencias del tiempo en el que este año se han registrado hasta temperaturas de casi 0 grados en el invernadero, hay ejemplares que continúan demostrándonos la gran resistencia de la planta de marihuana, como es el caso de este ejemplar que tenemos ante nosotros, que ha llegado a producir grandes sumidades floridas con una resinación adecuada y el aroma típico de los cultivos de invierno. Así que con este fuerte aroma nos despedimos de vosotros esperando que os sirva por lo menos de aprendizaje para que el año que viene hagáis vuestros propios experimentos en invierno.